Para bueno, nosotros, pues obviamente, el, el, el, nosotros somos un gran equipo de 51 legisladores y siempre estamos, obviamente, trabajando y buscando eh, cómo, cómo levantar, obviamente, la imagen. Nosotros tenemos eh, una, un enfoque de levantar la imagen de la, del puertorriqueñismo, de lo que somos. Y lo estamos haciendo en las artes plásticas, tenemos una galería que eh, consistentemente tenemos diferentes artistas, traemos música, traemos diferentes, obviamente, Asuntos desde el punto de vista eh, de nuestras expresiones artísticas y qué mejor que reconocer la gran trayectoria del gran maestro eh, Para nosotros un privilegio el tenerlo aquí, Willy Rosario. Un aplauso, un aplauso sonoro. Yo quiero ¿verdad? darle las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en este homenaje, al maestro. Dije que iba a ser breve y así lo, lo voy a hacer para permitir, como decimos en el alcohol legislativo, cederle nuestro turno a otro gran maestro que va a tener el honor, el honor de presentarlo a usted, presentar este humilde homenaje que fue aprobado por todos los legisladores de la Cámara de Representantes, de igual forma el Senado de Puerto Rico y que para nosotros aquí es un orgullo tenerlo, a su familia y a usted. Gracias por hacerle Puerto Rico grande, por tener significado lo que es un verdadero patriota, porque la patria es eso el corazón para hablar Puerto Rico en alto y hacer que donde quiera que uno se pare se sienta orgulloso que su música se escuche. Y cuando uno dice Mister Afinque, dibuja una sonrisa y sinónimo de la perfección y lo grande que es Puerto Rico. Muchas gracias, maestro. Agradezco mucho a, a Eric Chalconier por este reconocimiento. Algunas veces sí? yo le digo a mis hijos en casa, a mis hijas, pero... Reconocimiento, pero, pero yo no he hecho nada, pero hay una orquesta que toca por ahí, para eso. Entonces ella, como ella al fin, no, pero tiene 40 discos, eh, eh, tú fuiste a la primera orquesta al Grammy, eh, por tu orquesta han pasado excelentes cantantes. ¿Ah? Bueno, a todos los quiero mucho, soy sus amigos. Este, y nada, muy agradecido, muy agradecido.